Hola, ¿cómo te vas? Soy Claudia Castro y estamos en este combo de, de ideas, de frases y, y de consejos que quizás te puedan servir para ir por el camino de tus sueños, para ser quien sos. Porque yo sí creo en vos. ¿Y vos qué onda? crees ¿O estás está dudando? No lo dudes más, expresate con libertad y sabe que eso que viniste a hacer que te encantaría hacer o hacer o, o llevar a la realidad, es lo que tienes que hacer, efectivamente. Así que nada, manos a la obra, de trabajar por ello, sin lugar a dudas. Y bueno, a ver, ¿cómo decirlo? Hablamos muchas cosas. Lo que tenemos que tener presente tanto como la agenda de la que hablamos, las metas, las guías, la paciencia, en fin, tantas cosas. Es el hecho de saber a conciencia el esfuerzo que, que todas las situaciones y, y los, las tareas nos van a, a tomar. Ser conscientes de eso porque muchas veces por ahí, quizás, armamos una guía de tareas de y no estamos pensando en el esfuerzo, si lo vamos a poder acoplar con otras tareas, con nuestro trabajo, con... y lo mandamos, todo sea por los sueños, y, y, y nos, nos subimos a una visión idealista que, que, que no podemos bajar a la realidad, entonces, tenemos que ser conscientes de los esfuerzos de tiempo personales, económicos, académicos, de, de todos los esfuerzos de producción en general, llevarlo a otro escenario, ¿no? Pero de todos los esfuerzos que esa tarea nos va a llevar, nos va a implicar, eh, primero para saber si vamos a poder hacerla en esos tiempos que nos pactamos, en la guía, o de esa forma, o si hay otras. Eh, cuando uno habla de los sueños, tiene una visión idealista. Entonces, eh, pon los estándares de allá, lo ideal, lo ideal. Lo ideal no es tu caso. No hay ningún caso de, ideal de sueño. Eh, si no, todo el mundo lo lograría, no sé ideal? Tenés que romper con ese ideal, con cualquier ideal. ¿Por qué? Porque si te quedas en lo ideal, lo idealístico, sea, en los sueños, o sea, en cualquier, digamos, área de tu vida, ¿no? Primero que te vas a sentir un fracasado, fracasada, fracasable. Segundo que no vas a poder eh, ir más allá del fracaso. Y tercero, no existen los ideales. Los ideales sí son eh, algo muy mágico de las películas y los ideales no, o sea, no se puede idealiza, idealizar el furcio y ya sabía yo, ay Dios, bueno, eso quiere decir que no soy la inteligencia artificial, soy real, <risa> en fin, eh, ¿qué quiero decir? Bajar la realidad, o sea, juego medio como que todo el tiempo hay que comenzarlo, ¿no? Porque si hablamos de sueños hablamos de ideales grandes allá. Si hablamos de trabajar por los sueños hablamos de realidades contundentes. Entonces, ¿cómo mantener el equilibrio entre la realidad y lo ideal del sueño, no? Estamos acá justo en la mitad. No nos podemos, todo no es ideal y todo tampoco es real, porque si bajamos demasiado la realidad vamos a descender de nuestro sueño el más grande me explico entonces que todo el tiempo hay que tener como cierta armonía cierto equilibrio entre lo entre lo realístico y lo ideal para poder trabajar en este punto eh, y saber que, que eso es algo que haces en el camino y que es una implota tuya a veces de igualar nuestro camino con eh, caminos de personas que hacen lo mismo que tienen el mismo sueño o similar y no es así no es así no todos no sé no todos los biólogos tienen que ser profesores no todos los músicos tienen que ser artísticamente musical y dedicarse a eso se pueden dedicar a otras áreas como la docencia la musicología Sí, yo no sé eh, La investigación no, no sé No todos eh, los arquitectos Hacen casas Hay algunos que hacen Torres tecnológicas o industrias ¿Me explico? Eh... En fin El abanico de posibilidades es inmenso y entonces eh, tenemos que saber que hay más posibilidades. Una de las cuestiones que a veces nos frena en el camino de los sueños es que quizás nosotros habíamos pensado en determinado sueño de tal forma y la vida nos corrió de un lado al otro, nos llevó hacia otro lugar donde nuestros maestros incluso nos guían, nos apoyan y, y nos hacen ver que cosas que nosotros ni siquiera sabíamos. Y que decir, caramba, esto... Y suele ocurrir, o sea, entras por ejemplo, a una carrera universitaria, resulta que no, porque yo voy a hacer tal cosa y me voy a especificar en tal cosa, en primer año, no existe ni el curso de ingreso y ya sabes Hay gente que lo tiene súper claro, y es así, y no cambia con el tiempo, pero la rotunda realidad te dice que vos entras a una carrera universitaria, y pasás por todo un proceso de aprendizaje que a veces es lento y está bueno que sea lento porque te va enseñando tanto en todas las áreas de la vida, ¿no? Más allá de la profesión. Eh, que de repente te encontrás con una materia, con otra, con otra, y dices, esto no me, es, esto no me gusta tanto. Me gusta, tanto, realmente no... no. materias, quizás que vos decís ¿y esto? ¿qué embobre? ¿qué sé yo? ¿qué es esto? y de repente encontraste decir, caramba, todo lo que yo había pensado en un momento me encanta esto, me encantaría desarrollar esto y te lo pasas así, como que no te importa si, ya te digo, si, si cancelas con tus amigos, amigas eh, o te tenés que estudiar por la madrugada un fin de semana y dejar a lo que sea de hacer y te apasiona y decís, caramba, pero entonces esto me está llevando a otro lado y así, ¿no? Entonces, ¿no sabes? ¿No sabes? Eh, se abre un mundo de posibilidades y eso quiero que veas. Quizás, no sé, elegiste un sueño que no se puede desarrollar en este país, por ejemplo, o, o una carrera que tiene que ver con hacer investigación o, o proyectos en, en otras partes del mundo, o qué sé yo, no sé. Y de repente te negas simplemente porque eso sucede, porque sabes que es así. Y todo puede cambiar. Eh, todo puede cambiar y ser distinto rápidamente. Eh, no es como antes ya tenemos que saber que no es como antes que las cosas pueden tardar años en cambiar, no, no, ahora los cambios son rápidos son álgidos eh, de hecho las carreras tienen a veces menos de 5 años y, y de fin, lo vemos lo vamos viendo porque ya hay, hay cosas que quedan obtusas y que para qué vas a estudiar tantos años en una carrera que quizás no exista cuando te recibas eso sucede también pero más allá de eso eh, lo que te quiero decir es que abras todas las antenitas para recibir eh, todo lo que te llega porque cuando estás en el camino que elegís todo está genial eh, incluso hasta lo que no te gusta porque te va formando no va haciendo que ...que crezcas... Y, ...y te abre otras posibilidades... ...que nunca contemplaste en tu vida... ...y que quizás te hagan más feliz... ...que las que te habías planteado... ...y eso es una gran cosa... ...la única manera de darse cuenta de eso es... ...trabajar con uno mismo... ...con una misma... ...con, con una misma... Eh, ...y estar presente en, en esa sintonía... ...sintonizar estar atento, atenta atente a, a esos momentos a ese aprendizaje a eso que nos llama la atención más que otras cosas una materia más que otra o un trabajo más que otro disciplinario eh, o, o por ahí nos llama la atención una película, algo que vimos y lo relacionamos y todo eso, todo tiene que ver con todo como siempre digo, no hay casualidades hay causalidades y la vida te las presenta y cuando uno va en el camino que es de uno, empiezan a ser como más recurrentes, ¿no? Empiezan a aparecer como más, y quizás lugares que quieras visitar, viajar, eh, tareas, eh, eh, trabajos, eh, oportunidades laborales, cosas que van llegando a decir, wow, qué increíble. Y sucede. Así que por favor, no te cierres a las posibilidades, no te cierres, así como te lo digo en, en las áreas personales y no te cierres a, al amor y a las oportunidades, no te cierres a las oportunidades profesionales y, y que tienen que ver con tu ser y a todo tipo de, de oportunidades, conocer nuevos amigos, nuevos lugares, nuevas disciplinas, nuevos empleos, no, no te cierres porque... Si vos estás trabajando a conciencia, esas oportunidades van a llegar, definitivamente llegan y, y son partes de, de las oportunidades que, que está, buena, está bueno reconocer porque eso quiere decir que vas avanzando, eh, aunque te parezca que por ahí vas lento y, y son motivación y, y quizás te lleven a, a lugares o proyectos que no esperabas y te hagan muy feliz no lo no sabes o puedes ayudar a mucha gente eh, nada pensar en tus sueños pensar en, en abrir ese campo de posibilidades y también pensar en, en la persona en las personas que tenés enfrente alrededor en ese momento porque seguramente algo alguna información algo que, que está en tu persona les sirva a ellos, quizás en algún área de su vida, no solamente en la profesional, en otra área o, o viceversa y entonces estás generando tu aporte y es un ida y de vuelta, es un intercambio todo el tiempo, ¿no? Y eso es maravilloso eh, es una de las cosas que, que creo que siempre te va a llevar a buenos aeropuertos digo yo, ¿no? Eh, nada pensá eh, en positivo Abrí las puertas del mundo desde tu camino, que por cierto se van a abrir solas, pero vos ábrilo no, no te quedes, porque uno cambia con los años, con las situaciones y, y está bueno también sorprenderse, ¿no? Después de tantos esfuerzos, tantas, tantas cosas, está bueno decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me pueden ofrecer en general, qué es lo que la vida me puede ofrecer, la profesión, los amigos, las oportunidades, qué es lo que me pueden ofrecer, porque yo, puedo, yo soy consciente de lo que puedo ofrecer y que, qué hay del otro lado, compartamos, avancemos, ayudemos, qué sé yo, así que recuerda que no se trata solamente de vos y de tus sueños, se trata de generar un impacto, de ayudar a los otros de de dejar semillas, de plantar semillas y de, de hacer que esas luces también en, se enciendan para iluminar más. Te mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo capítulo. Y no te olvides de hacerle clic, clic a la campanita para que te lleguen los videos. Suscríbete a mi canal de YouTube, porfas. Puedes ir a mi página claviacastro.musica.ar Allí está el segmento específico, yo sí creo en vos y me puedes dejar tus sueños lo que te gustaría, lo que tenés miedo de hacer o saber, o donde en lo que pueda te voy a ayudar y contestar como siempre digo y mis redes sociales ya están todas ahí en la página, acá en Youtube donde vos quieras, me encontrás te espero y no lo dudes no dudes jamás de eso que te hace brillar el alma y de que hace que la música de tu corazón empiece a sonar en el tic-tac, tic-tac, tic-tac, para crear hermosas melodías de amor hacia un mundo mejor y hacia ser quien sos fundamental. te mando un beso enorme, te quiero mucho, nos vemos y yo,